estudios recientes nos indican que la gran pirámide de keops concentra en el interior toda su energía tanto electrónica electromagnética como con ondas de radio pero todo esto es casualidad no te vayas quédate conmigo y descubriremos juntos qué es lo que ocurre aquí dentro hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad yo soy rafa fernández y os mando un cordial saludo pues bien los científicos han descubierto que la famosa gran pirámide de keops puede concentrar la energía eléctrica y magnética en sus cámaras y debajo de su base dando lugar a distintos focos de energía superior pues bien sí, esto viene a raíz de aquel programa que están haciendo Scan Pyramids ellos descubrieron pues que en la cámara corredor de la pirámide de Keops en la parte superior pues habría un pasadizo o una cámara no se sabe exactamente esto los arqueólogos ya lo saben saben los arqueólogos egipcios y de otras universidades del mundo que la gran pirámide de keops al igual que que y micerinos pues tienen cámaras tienen cámaras secretas pero no son cámaras secretas porque sí sino porque esto planteaba un problema a los faraones antiguamente porque ya sabéis los ladrones de tumbas estaban al acecho muchos de ellos pues no eran nada más ni nada menos que los mismos constructores bueno ya sabéis que la corrupción pues campa a sus anchas en nuestro mundo tanto antiguo como el moderno pero nos vamos a remontar unos cuantos miles de años atrás porque hay que tener en cuenta ¿Cómo se empezaron a construir las pirámides? Sí, antes de hablar de esto que han descubierto vamos a dar una pequeña pincelada a la historia y vamos a atribuir a cada uno lo que le corresponde. Por ejemplo, pensamos que Keops fue el gran constructor de la gran pirámide. Bueno, esto es cierto, sí es cierto. ¿Qué saber tendría el señor Keops o mejor dicho sus arquitectos sus ingenieros para poder realizar semejante obra tan impresionante pero esto no fue destino del azar o llegaron y dijeron bueno vamos a construir una pirámide pues no queridos amigos ni mucho menos no te vayas y vas a descubrir ciertas cosas de la historia que realmente tienes que saber pero que nadie te lo va a contar Pues bueno, el padre de Keops fue el faraón Seneferu, o también llamado Snefru o Snofru. Bueno, como se llamase, es lo de menos. Sabemos que era de la cuarta dinastía y fue el padre de Keops, pero este señor sí fue el verdadero constructor de las pirámides y se le cita muy poco absolutamente nada y de hecho las pirámides que construyó que fueron tres pirámides pues no tienen mucha fama es decir no se reconoce lo que se debe de reconocer y esto yo creo que vamos a romper una lanza a favor de este faraón del faraón Snefru o Seneferu él estuvo realizando diferentes pruebas porque sabía pues, que los ladrones iban a robar todo lo que allí dentro se pudiese pues, bueno meter ya sabéis que los faraones se llevaban prácticamente todo lo que habían tenido en vida incluso el faraón niño en este caso sería tutankamón pues descubrieron que habían hasta tres carros de combate sí tres carros tirados por caballos dentro de su tumba bueno esto es algo impresionante cosas muy curiosas como zapatillas en fin que se lo querían llevar todo al otro mundo hay que tener en cuenta que la cultura egipcia pues ellos estuvieron prácticamente toda la vida toda la vida toda la vida incluso de la civilización egipcia pues haciendo culto a ese más allá preparándose para morir para ir a ese otro lugar y de aquí que se llevaran sus enseres personales. Pero bueno, no vamos a entrar en este tema. Vamos a hablar brevemente de este faraón, el faraón Seneferu, Snefru. Él construyó la pirámide de Meidum. Como podéis ver en esta imagen, pues bueno, esta pirámide pues es algo extraña. Nos recuerda alguna de las pirámides que tenemos en América, ¿verdad? Nos representa algo así que se parece bastante pues bueno esta fue la primera pirámide que hizo este señor luego viene la pirámide acodada de dashur esta pirámide según expertos según expertos dicen que bueno se cambió la inclinación de la pirámide porque si no se hubiese elevado muchísimo más unos 100 metros por encima y el peso de las piedras hubiesen derruido lo que sería esta pirámide Pero bueno, ya tenemos la segunda pirámide Ante nuestros ojos Y cuidado, que todavía sigue en pie Y luego viene la que realmente Sería la precursora De la gran pirámide de Keops, La pirámide roja en Dasur También, cerquita de la pirámide Acodada, ¿no? Muy lejos Esta pirámide Pues también presentó un gran problema Arquitectónico Todos los problemas que tuvieron aquí pues fueron por el tema de las cámaras de descarga hacia dónde iba el peso en fin unos grandes problemas de ingeniería que este faraón el faraón seneferu o snefru lo que hizo fue solventarlo y la pirámide roja de Dasur, que lo tenéis ahora mismo en pantalla pues la verdad es que soluciona absolutamente todo bien esto sería según la ortodoxia y la historia pues bueno según nos la han contado ya sabéis que un servidor es historiador y evidentemente hay cosas que a mí tampoco me cuadran, como por ejemplo la construcción de estas tres pirámides. Quizá el faraón Snefru quería que fuesen así, pero ¿por qué? No os vayáis. Ahora iremos a esto que acaban de descubrir los científicos y el equipo de Scan Pyramids, porque yo creo que todo tiene una lógica y algo correlativo uno con otro pero no os vayáis esperaros un momento y lo vamos a descubrir juntos pues esta pirámide roja como he dicho pues es la precursora de todo absolutamente de todo su inclinación su carga de las piedras la cámara del rey absolutamente todo se parece mucho a la gran pirámide de keops excepto en varias cosas por ejemplo cuando entras en la pirámide roja en vez de subir tienes que bajar y una vez que ya has bajado un corredor de 60 metros de un metro por un metro tienes que ir gateando lo que te encuentras es una gran sala de descarga una gran cámara y luego hay unas escaleras de madera que evidentemente no son de la época son actuales que te llevan a una puerta que está a la parte superior de esa cámara de descarga y que desde ahí accedes a un pasadizo que te lleva a otra cámara que sería pues la cámara del rey o esto parece que sería la cámara del rey con lo cual en ciertas cosas es muy parecido una a la otra pero aquí en estas eh, formas de acceder a la cámara pues sería algo diferente bueno dicho esto aquí vemos las tres pirámides que fueron las precursoras de la gran pirámide de Keops y la gran pirámide de Keops pues bueno, la tenéis ahora mismo en pantalla, la verdad es que cuando estás ante ella es una montaña de piedra y cuando estás dentro pues quedas aislado de todo el exterior no se oye absolutamente nada simplemente el eco de tu voz porque reverbera por todas estas cámaras y estos eh, pasadizos que tiene la gran pirámide pues bien, a raíz de toda esta experimentación que realizaron los científicos dicen que utilizaron el análisis multipolar, un método ampliamente utilizado en la física para estudiar la interacción entre un objeto complejo y un campo electromagnético para revelar cómo la pirámide concentra la energía electromagnética en sus cámaras subterráneas Pues bien esto incluye las dos cámaras que se cree que contenían los restos del faraón Khufu, es decir keops y su esposa así como la tercera cámara sin terminar enterrada bajo la base los antiguos egipcios que construyeron las pirámides hace más de 4.400 años no eran conscientes de esta peculiaridad del diseño esto dicen los científicos pero yo no estoy nada de acuerdo en esa cámara enterrada dicen que está inacabada la cámara de la reina sería una cámara intermedia y la cámara del rey estaría por encima bien viendo estas imágenes nos damos cuenta de que la pirámide lo que hace es concentrar absolutamente toda su energía en la parte inferior y ahora os voy a decir una cosa, porque yo ya he entrado dentro en dos ocasiones. La verdad es que se nota algo extraño, que no se puede describir. Muchos de vosotros me habéis pedido, Rafa, ¿qué se siente dentro de la gran pirámide de Keops? Pues no te lo puedo describir. Y quizá esa falta de descripción, de no poder describirlo, es esto lo que tenéis ahora mismo ante vuestros ojos es decir que todo lo que hay alrededor y se concentra en ese punto en esa supuesta cámara inacabada esto es muy curioso verdad porque no sería el primero que ha descendido ahí abajo y nota cosas muy extrañas Pero sabéis lo mejor de todo esto lo mejor de todo esto es que no se puede acceder en la actualidad está cerrada. yo he pedido incluso de poder entrar y se me ha negado se me ha dicho que no se podía entrar dicho todo esto dados todos estos datos que os acabo de dar sé que hay que procesar ciertas cosas no nos vamos a liar hablando de dataciones fechas dinastías no porque la verdad es un poquito engorroso si os digo la verdad pero nos vamos a centrar en esto en esto que tenéis en la imagen fijaos cómo Después de todas estas pruebas, parece como que incluso la pirámide tiene una resonancia que viene desde el centro de la Tierra y canaliza la energía del interior de la Tierra, mezclándola e interactuando con la energía exterior y la concentra en un punto, justo debajo, justo en la cámara inacabada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretendía? Bien, esto ya os lo dejo un poco a vuestra imaginación. Yo sí os puedo decir qué es lo que se siente. Se siente algo extraño dentro de la gran pirámide. Pero que no se puede describir. Yo creo que lo mejor es que cuando volvamos a Egipto, pues te vengas conmigo y bueno, veas tú por tus propios ojos y notes y percibas qué es exactamente lo que se nota es algo muy extraño Pues si vemos esta nueva imagen vemos cómo eh, se concentra en la parte superior otro tipo de energía y ahí estaría la cámara del rey que sería la cámara superior así que vemos cómo hay una polaridad está polarizada por lo cual sería pues un, un man o bien podría ser pues un receptor electromagnético, un generador de ondas, una batería, etcétera, etcétera. Pero ahora yo os planteo una serie de preguntas. ¿Qué pensáis vosotros qué es esto? Porque hay diferentes teorías. Yo me voy a mojar aquí un poquito, ya sabéis que bueno, dentro del conocimiento ortodoxo se dice pues que bueno, se construyó en tal fecha, se construyó por parte de tal ingeniero, tal faraón. Y largo etcétera que todo de forma ortodoxa todo es muy bonito pero todos estos planteamientos qué es este objeto porque este objeto todos los cálculos matemáticos pues bueno que encierran en sí pues no son ni más ni menos que cosas que hasta día de hoy prácticamente no se han llegado a saber es decir si trazamos un círculo por ejemplo a, atravesando los vértices, ¿no? De la base de la pirámide y hacemos otro círculo dentro de los bordes de las caras laterales de la pirámide. Si restamos las dos áreas, pues los dos círculos, pues nos da la velocidad de la luz. Esto es curioso, ¿verdad? Ellos ya conocían la velocidad de la luz, conocían el metro, conocían pi, conocían el número áureo, conocían absolutamente todo yo os voy a decir una cosa yo creo que la gran pirámide aunque fue construida por humanos gran parte por los egipcios el saber y el conocimiento que pudo dar el faraón Snefru, pues no fue nada más ni nada menos que él fue probando fue probando hasta que acertó con la pirámide roja evidentemente ya no le dio tiempo a más porque su legado pues duró un tiempo este señor murió y su hijo le sucede en el trono, Keops. Pero Keops, desde muy pequeño, se había empapado de todo conocimiento de la construcción de las pirámides. Quiero recordaros que Sneferu o Seneferu, se tiró toda su vida construyendo pirámides, de ahí las tres pirámides que hemos hablado al principio. Y su hijo Keops, con todos estos conocimientos, afinó tanto que fue capaz de hacer esa gran obra maestra que tenemos hoy en día él sabía todo esto y todos los secretos y los misterios reales de ese conocimiento que los dioses le habían dado a los egipcios Sí, los dioses no nos vamos a tapar ni vamos a llamarles de otra manera dioses extraterrestres así que amigos yo os dejo este planteamiento, vosotros analizar un poquito todas estas noticias, aquí abajo en la descripción os voy a dejar muchos enlaces para que veáis de qué se trata todo esto. Y la pregunta está servida y la cuestión encima de la mesa. Así que amigos, muchas gracias por estar aquí y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.